La historia del Cristo roto nos lleva a España, Sevilla, en donde un padre se acercó a una tienda de antigüedades, y en un lugar donde había tuercas y anulnos otros artículos, se encontró la imagen de Cristo sin una pierna, sin un brazo y sin su rostro. El padre compró la pieza para reestructurarla y justamente cuando se encontraba a punto de arreglarla una voz se escuchó decir déjame roto quiero que al verme roto te acuerdes de tantos hermanos tuyos que están como yo rotos aplastados indigentes Oprimidos, enfermos y mutilados Sin brazos, porque no tienen posibilidades ni medios de trabajar Sin pies, porque les han bloqueado los caminos Sin cruz, porque les han quitado la honra, el honor y el prestigio todos los olvidan y les vuelven la espalda, aunque son como yo. Palabra de Dios, te alabamos Señor.